La Secretaría de Cultura de Puebla detectó 27 piezas sustraídas, 9 alteradas y 42 sustituciones del acervo museístico estatal, señaló el titular de la dependencia, Sergio Arturo de la Luz Vergara Verdejo. Dijo que también detectaron casos específicos sobre el estado de conservación de algunas obras, siendo el más grave el del Museo José Luis Bello y González, ubicado en el Centro Histórico, por lo que se presentarán las denuncias administrativas y penales por este delito. Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, señaló que en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, se determinó que los 21 museos de Puebla cuentan con un acervo de 134.009 obras. Añadió que durante la revisión física del acervo museístico, se registraron 5.704 piezas adicionales, aunque no se especificó cuáles fueron o en qué lugar se encontraban. En junio de 2021, el gobierno del estado denunció la desaparición de 5.981 bienes de al menos nueve museos ubicados en la entidad. Algunos de los faltantes eran medallones, cálices, monedas de plata, figuras de marfil chino, 200 libros de la biblioteca palafoxiana, una réplica de tiranosaurio rex de 11 metros de altura del Museo de la Evolución y una representación de la piedad del siglo XVIII del Museo José Luis Bello, entre otras. En aquel reporte, la cifra se cerró en 132.780 bienes artísticos y culturales. Sin embargo, se encontraron 32.473 piezas en 13 museos que no estaban enlistadas.